Pues estamos un poco denunciando lo de todos los años, pero de otra manera lo que queremos hacer ver es que realmente la tauromaquia y los encierros son un poco prehistóricos, por decirlo de alguna manera, están ya pasados de moda, ya esto es muy antiguo. Y eso es lo que queremos hoy presentar muy gráficamente con la acción que vamos a hacer. La acción van a ser unos toros realmente hechos con dinosaurios y lo que van a hacer es correr el típico encierro habitual, pero bueno, con los dinosaurios para demostrar que esto es tan antiguo como casi los dinosaurios. Es un debate que ya está sobre la mesa desde hace tiempo y cada día más porque la gente ya se va modernizando un poco, está evolucionando un poco todo el tema y yo creo que cada vez además es que se nota gente que va menos a las plazas de toros, gente que está más en desacuerdo con todo el maltrato animal, o sea que espero en unos años que esto acabe. No hay nada en la que nos orgullezca, no hay nada que nos haga sentir mejores personas,